de la entelequia del tegano con Dios y, y con Dios todo es posible porque está claro que con Dios no fue posible resulta que el otro también había creído en el mismo Dios ese es el problema cuando hay dos católicos cualquiera puede atribuirse Dios está con nosotros y resulta que no estuvo con con Camacho y el Dios de Chi tampoco estuvo con Chi. Estuvieron, esos dos dioses estuvieron con Arce. ¿Le guste o no le guste? Ya no es tiempo de invocar a Dios. Y, y, y soy muy respetuoso de Dios, pese a que no creo. Porque lo que creo que es tiempo de invocar o de convocar o de llegar a la gente para hablarle de los problemas que tiene el departamento frente al centralismo por cinco años más. Que lo sumas a los 14 y te hacen 19 años. No has cometido demasiados errores de campaña de propuesta. Cuidado que cometas los mismos errores de campaña y de propuesta. Este, divinizándolo el asunto divinizándolo el asunto y no asentando en las realidades señores vamos a necesitar dureza fortaleza argumento política para enfrentar y para proteger o para encerrar nuestros espacios de la manera más democrática posible sin sin sin ninguna ninguna otra eh, intención que la de consolidar lo que tenemos hasta ahora.